llamo Carlos Vaquero. Estoy aquí para presentar a todos ustedes nuestro concierto número 58. Concierto virtual de verano 2021 de la Academia Mundo de la Música. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo. Damos una especial bienvenida a todos los alumnos de la Academia, tanto de Colombia como de otros lugares del mundo, que participan por primera vez en uno de nuestros conciertos. Para quienes no lo saben, un concierto virtual consiste en que cada alumno prepara un papel que le es asignado con la dirección y el acompañamiento de sus profesores. Y cuando ya lo tienen listo, lo graban con la cámara de un teléfono celular. Un equipo técnico recibe cada uno de sus audios y de sus videos y los procesa de manera que poco a poco se va convirtiendo en una verdadera obra de arte, en una producción musical con un significativo nivel de calidad para este concierto hemos hecho una selección de ocho canciones todas ellas con un nivel de dificultad elevado lo que ha exigido lo mejor de cada uno de los participantes profesores y alumnos sin más preámbulos comencemos nuestra presentación van ustedes a escuchar la canción child's anthem en español himno del niño del grupo toto la interpretan los siguientes artistas. Guitarra eléctrica 1 y 2 Esteban Contreras Teclado sintetizador Sofi Morales Teclados strings Jerónimo Bolívar y Lorenzo Bolívar Piano Profesor Carlos Vaquero Bajo Wilmar Gaitán Batería Valentina Rojas amigos, no hay mejor compañía para una persona de cualquier edad que la música. Quien estudia música de manera académica desarrolla un cúmulo de talentos intelectuales adicionales a lo musical y ello se refleja en las vidas profesionales exitosas de muchas personas que alguna vez fueron niños de nuestra academia, algunos de los cuales van a ustedes a escuchar en este recital como invitados especiales. En este concierto escucharon ustedes desde un niño o una niña de escuela elemental hasta un presidente de empresas multinacionales. Desde un joven estudiante hasta un brillante médico internista que alguna vez fue uno de nuestros pianistas. También a una ingeniera de sistemas que estudió con nosotros durante 14 años y hoy nos acompaña con la guitarra eléctrica. Nos acompaña también en este concierto un antiguo niño de nuestra academia, que en 1986 tenía ocho años. Hoy es uno de los más destacados economistas, si no el más grande que ha producido y exportado nuestro país. Y como él, son muchos los casos de exalumnos nuestros que hoy son muy conocidos en el mundo entero, tanto en la música como en otros campos del saber humano. Pido a ustedes un fuerte aplauso virtual para todos ellos. Muy bien, viene nuestra siguiente canción, Rompecabezas, de la producción del grupo bogotano Aterciopelados, y con una temática que la hace una de las canciones más esperadas por el público en los conciertos de esa popular agrupación rockera de nuestra ciudad. La interpretan los siguientes artistas. Voz solista Lucía Foliaco, Piano. María Teresa García Teclados Strings Ana María Sánchez y María José Bray. Teclado Flauta de Pan Juliana Bonilla Teclado Órgano Ricardo Ospina Violín Elian Giselle Villota y Profesora Osiris Rosso Guitarra Acústica Profesor Carlos Vaquero Guitarra Eléctrica Marta Amador Bajo Gustavo Suárez, Patería, Julián Martelo. destacable de nuestros conciertos es que para cada canción elaboramos los arreglos musicales correspondientes y cada estudiante recibe un papel que debe preparar con cuidado y con una exactitud matemática interpretarlo y grabarlo posteriormente sin esa exactitud sin esa precisión no sería posible escuchar lo que estamos disfrutando en este recital por algo dicen que hay una estrecha relación entre la música y las matemáticas. Vamos con nuestra siguiente canción. Uma Brasileira, del grupo brasileiro Paralamas. Muy popular en el mundo entero en la década de los años 80. La interpretan los siguientes artistas. Voz solista Enrique Franco. Teclado trompeta Sofi Morales teclado órgano, profesor Carlos Vaquero. piano, Josué Villota. saxofones, profesor Juan Sebastián Muñoz. guitarra eléctrica, Diana Carolina Maecha. bajo, Wilmar Gaitán. batería, Valentina Rojas. Una uma brasileira una oh, uma família fome... La siguiente es una canción encantadora. Nos recuerda de manera especial a un gran artista, Michael Jackson, en sus primeras apariciones como solista. La canción se llama Ben y nos la presentan los siguientes artistas. Saxo alto, Juan José Fernández. Piano Solista, Ana Sofía Vera. Piano Acompañante, Josué Villota. Teclados Strings, Francesca Dagger, Mariana Garzón y Ana María Sánchez. Violines, Elian Giselle Villota y profesora Osiris Rosso. Guitarra Eléctrica, Marta Amador. Guitarra Acústica, profesor Carlos Vaquero. Ukelele, Simona Dagger. Bajo Gustavo Suárez Batería Francisco Rodríguez La música es una actividad que integra, que permite interactuar de igual a igual a personas de todas las edades. El tiempo que ustedes le dediquen a la música, la vida misma se encargará de recompensárselo. Aquí ven ustedes a niños de menos de 10 años de edad participando en ensamble con personas de edad muy superior. Y el lenguaje común que los comunica a todos es la lectura musical, las partituras. Un arreglo musical bien hecho, bien interpretado, es toda una joya. Una obra de arte magnífica para nuestros oídos. Vamos a compartirles nuestra siguiente canción. De Guillermo Portavales, su canción más grande y más conocida, El Carretero. La interpretan los siguientes artistas. Voz solista, Marta Amador. Guitarra solista, profesor Carlos Vaquero. Guitarra acústica, Juan Camilo Medina. Piano, María Teresa García. Teclado, Mario Calderón. Bajo, Gustavo Suárez. Percusión menor, profesor Carlos Vaquero. Batería, Julián Martelo. muy sentida, alegre canto. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó En su tonada que es muy sentida y muy guajira alegre cantó A descargar la carreta Me voy al transbordador A descargar la carreta Para llegar a la meta De mi penosa labor Para poderme casar, y si lo puedo lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos, el monte, a caballo vamos. vivo bien, yo soy guajiro y carretero. En el campo vivo bien, porque el campo es el eterno, más lindo del mundo entero. A caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte. Pa monte. Pa monte. Pa monte. Pa monte. Chape el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu suelo. Coldplay es una banda británica de pop rock y rock alternativo, formada en Londres en el año 1996. En nuestros conciertos en el Hard Rock Café, hemos interpretado Clocks y Yellow, de sus canciones más conocidas en todo el mundo. Para este concierto hemos preparado otra canción de esta agrupación musical. Se trata de The Scientist y nos la traen los siguientes artistas. Voz solista Enrique Franco. Piano Ana Carolina Franco. Órgano Ana Sofía Vera. Teclados Mario Calderón. Victoria Sánchez y Matías Sánchez. Guitarra eléctrica, Juan Camilo Medina, Marta Amador y Enrique Franco. Bajo, José Leonardo Sánchez. Pandereta, profesor Carlos Vaquero. Batería, Isaac Rojas. such a shame for us to buy agrupación musical bogotana que surgió en el año 2011 y cuyas composiciones poco a poco se van popularizando en todo el mundo. Han grabado grandes éxitos tanto solos como acompañados de grandes celebridades de la música como Paulina Rubio y Juanes, entre otros. Vamos a presentar a ustedes nuestra versión de Besos en Guerra, canción compuesta por el grupo en el año 2017. Nos la presentan los siguientes artistas. Voz solista, Diego Parra. Segunda voz, María Alejandra Vaquero. Guitarra acústica, profesor Carlos Vaquero. Guitarra eléctrica, Juan Camilo Medina y Diana Carolina Maecha. Teclados Springs, Jerónimo Bolívar y Lorenzo Bolívar. Bajo, José Leonardo Sánchez. Batería Daniel Orsted. ¿Quién te dijo esa mentira? Eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no basta. Antes de nuestra última canción, es hora de presentar nuestros agradecimientos. En primer lugar, a todos los artistas que estudiaron y grabaron sus videos. ¡Felicitaciones por su trabajo! Una muy buena parte del resultado final que hoy hemos podido disfrutar se debe a todos ustedes. Les enviamos nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. Muchas gracias a los padres de nuestros alumnos. Grandes patrocinadores y facilitadores de obras como esta. Su respaldo no solamente es económico, su participación ayudando a que sus hijos se conecten oportunamente a sus clases virtuales y a que estudien sus partituras da frutos abundantes en este concierto. Muchas gracias a cada uno. Un gran aplauso también a cada uno de nuestros profesores. A la profesora Paola León maestra de técnica vocal. A la profesora Osiris Rosso, nuestra profesora de violín. Al maestro Juan Carlos Ortega, nuestro profesor de piano y órgano. Al profesor Esteban Ibarra, nuestro maestro de guitarra acústica, eléctrica, bajo y ukelele. Al profesor Juan Sebastián Muñoz, quien es nuestro profesor de saxofón al maestro Jorge Chávez, nuestro profesor de batería y percusión. Y un aplauso para mí, Carlos Vaquero, maestro de piano, de guitarra y órgano. Una labor que trata de pasar desapercibida y que es necesario reconocer es la que hace nuestra directora general, Cristina Colorado. Ella se encarga de coordinar cada pequeño detalle para que las clases se desenvuelvan de manera correcta y puntual de coordinar muchísimos detalles de la vida diaria de la Academia y de la producción de un concierto virtual como este. Muchas gracias al equipo técnico de HAL Producciones y a su director, Henry Angarita Leiva, encargados de hacer de la banda sonora de este tercer concierto virtual de la Academia toda una obra de arte, con sus equipos de última tecnología y su experiencia. Muchas gracias a nuestro diseñador gráfico, Alejandro Hernández, creador de la imagen de nuestros conciertos y colaborador técnico en la edición final de nuestros videos. Cada concierto tiene meses de trabajo, de preparación, de grabación, de edición y lo que hoy hemos podido disfrutar es el fruto de muchísimo trabajo de bastantes personas durante los últimos cinco meses. A todos, muchísimas gracias. Viene nuestra última canción, La Tierra del Olvido, composición de Carlos Vives y de Iván Benavides. La interpretan los siguientes artistas. Voz solista Marta Amador. Dulzaina, Hugo Fernando Valderrama. Guitarra acústica, profesor Carlos Vaquero. Marta Amador. Piano, Nicolás Muñoz. Piano Salcero. Profesor Juan Carlos Ortega Saxofones 1 y 2 Profesor Sebastián Muñoz Teclado y percusión Profesor Carlos Vaquero Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Nos vemos en el siguiente concierto de la Academia Mundo de la Música.